Buenos días, mi nombre es Jorge Sánchez, soy uno de los profesores que imparte este curso MOOC titulado Rompiendo con el Ciberacoso. El objetivo de este vídeo es presentar brevemente los objetivos y temas que abordaremos durante nuestro curso. Para comenzar, os animo a todos a participar en este curso, ya que no se requiere ningún requisito previo para participar en él, salvo interés por la materia y ganas de participar. Se trata de un curso MOOC de iniciación, por lo que está abierto a cualquier persona que en él quiera participar, aunque consideramos que es de especial interés para los estudiantes del ámbito educativo y social. La aparición de las nuevas tecnologías ha favorecido la aparición de nuevas formas de relación y socialización entre los miembros de nuestra sociedad, que han dado lugar a un contacto y comunicación constante. No obstante, han surgido también nuevas formas de acoso ligadas a su uso. Rompiendo con el ciberacoso es un curso online que pretende concienciar sobre los riesgos de navegar por internet sobre todo en las redes sociales sin proteger tu intimidad y proporcionar información sobre cómo hacer un uso seguro de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Los objetivos que se pretenden alcanzar son adquirir un conocimiento sobre las redes sociales para un uso seguro de las mismas, identificar situaciones de acoso a través de las redes sociales, proporcionar pautas de intervención ante situaciones de acoso en entornos digitales. Este curso será impartido por varios profesores. Ellos son Aitana, Alba, Andrea, Oscar, Laura, Paula, Saray, Victoria y yo que soy Jorge. Esperamos vuestra participación.